Bueno Carpentry por aquí están hoy en lo que es el primer trascámara que estamos haciendo para ustedes para que conozcan de forma más íntima lo que hacemos y aquí estoy en el estudio donde grabamos nuestro programa de televisión en el canal TV Familia y además a veces grabo algunos de los videos que han podido ver en el canal de YouTube, entonces la gente de Promaker me envió algunas herramientas que voy a ir colocando en este rack para que sea el fondo del próximo video que estoy haciendo para ustedes. Estoy aquí cambiado y listo, porque hoy vamos a hacer dos videos para el canal de YouTube. Ya tenemos todo el escenario listo. Como la madera se está poniendo tan cara, estamos haciendo ahorita las cosas con ladrillo. No vale, mentira. Lo que pasa es que miren, por aquí coloqué este ladrillo para probar la potencia perforando esta herramienta. Así que tienen que verlo en el próximo video. Bueno, aquí estamos trabajando con la planta eléctrica, porque déjenme decirles que se acaba de ir la luz. Esperemos que vuelva pronto, porque todavía tenemos que grabar otro video más. Ya estamos recogiendo por acá de grabar el primer video, pero quiero darte un truquito para cuando estés demasiado apretada tu broca. Y resulta que muchas veces no vas a poder hacer fuerza solo en uno de los lados. Y ahí vas a simplemente girar el mandril y vas a, ¿ves? Ya suavecito, se aflojó y vas a poder sacar tu broca con toda la facilidad del mundo. Así que no hace falta que estés muy fuerte, sino que seas muy inteligente cuando estés en esto de la carpintería. Y no es carnaval ni Halloween, pero yo ya estoy disfrazado porque les estoy explicando todo lo que tienen que tener como medidas de seguridad cuando estén utilizando su pistola de calor. Así que pendientes porque en un próximo video van a saber todo acerca de cómo mantenerse seguros con este equipo. Y acérquense por acá para que vean esta curiosidad que no se ve mucho hoy día, resulta que este es como el papá del taladro, fíjense, metíamos por aquí nuestra broca, nuestra mecha y teníamos que, como quien dice, a pulso, a mano, tener la fuerza para ir haciendo todas esas perforaciones para los proyectos de carpintería. Menos mal que llegó la electricidad. Acompáñame a conocer el taladro percutor de los Cicuel, también es de para saber más acerca de estas herramientas, puedes meterte ya en promakertools.com. Además recuerda darle me gusta, comentar, compartir y suscribirte a mi canal. Y... Te dejo un par de sugerencias. Para saber, más, hacer... para saber más acerca de estas herramientas, tienes que entrar ya en promakertools.com. Además le vas a dar me gusta, compartir y comentar este video. Y no olvides suscribirte a mi canal. Aquí te dejo un par de sugerencias para que sigas... Me corté. Si quieres conocer más acerca de las herramientas que viste en este video... La herramienta... Si quieres saber más acerca de Promaker, te invito a entrar a su sitio web en promakertools.com. Lo encuentras en la caja de descripciones. Además, te voy a dejar un par de sugerencias y sin darle me gusta y hacer todo lo demás. Les cuento varias especificaciones de esta herramienta. Lo primero es que sepamos que el voltaje son 120 voltios. Está hecho para que funcione en países cuyo voltaje es 110, 120 voltios, ¿ok? Igualmente la potencia, como ya vimos en el empaque, son 550 vatios y las revoluciones... Pausa. Como... Ahí como te pusiste erguido, <ríe> te estoy cortando la, la cabeza. <ríe> okay. Aquí veo algunas de las especificaciones de nuestra herramienta. De... Aquí viendo algunas de las especificaciones de nuestra herramienta, puedo decirles que funciona bajo 120 voltios de potencia, de voltaje, o sea, la mal lo dije. Está seco, Domi. Bueno, aquí hay que mantenerse hidratado porque si no, a uno no le sale la voz. Porque entonces carpintero no es fácil, hay que mantenerse siempre a punto y bien hidratado. Bueno, esto es lo que toca al finalizar el trabajo, así que ustedes estén muy pendientes porque ahorita en los próximos tres cámaras van a ver todo lo que sucede detrás de cada uno de mis videos.